Bueno, ¿y ese milagro que no ahora no salimos de la ciudad? Pues, luego el coach se va. Pero llegamos ya a la parroquia de San Juan Bautista, aquí en la del Paisaje. Uh -huh. Mejor conocida también como la Parroquia de las Arboledas. A ver, Vamos no. a ver si nos abren. A ver, a ver si ¿es, es cierto. cierto? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pásenle Hola, a su casa. ¿Cómo está usted? ¿Cómo han estado? Muy bien. bien. Bienvenidos, pásenle. Padre, díga, díganos dónde estamos. Ah, estamos en la parroquia de San Juan Bautista, el paisaje, que es la casa de todos ustedes. Sean bienvenidos. Pues ¿Cómo? muchísimas gracias por recibirnos, padre. El día de hoy el café es desde aquí, desde León, Guanajuato, la parroquia de San Juan Bautista, en el paisaje, o también conocida como las arboleras. Si te gusta, dale like al video. Compártelo, danos estrellas, no le cambies, continuamos. Continuamos, amigos de un café en Gaura, desde la parroquia de San Juan Bautista, aquí en la colonia de las Amoledas, Seguimos con el señor cura José García Fernández. Padre, ¿cuánto tiempo tiene esta parroquia de Mercedes eh, Esta parroquia de San Juan Bautista fue elegida, podemos decir así, una fecha exacta, el día 27 de abril de 1983. Fue eh, prácticamente eh, nombrada por el señor obispo de feliz memoria de la Cerro ¿Cuáles eh, han sido los padres? Bueno, el primer padre sabemos que fue este, el padre Adulfo Fernández. El padre Amigo Hernández duró del año de 1983 al año de 1991. Luego le siguió el padre este, Alberto Ramírez Mosquera. Y el padre Alberto Ramírez Mosquera eh, fue párroco de 1991 al año del 2001. Posteriormente, el padre Eduardo Hernández Rodríguez, de feliz memoria, del año 2001 al año 2005 y Julio Ledesma Mora del 2005 al 2012. Eh, llega el padre eh, Juan Manuel Sandoval del año 2012 a la mitad del 2013 y un servidor del 2014 a la fecha, que ya prácticamente eh, pues, llevo siete años en esta comunidad. A siete años de llegar a esta comunidad, padre. ¿Cómo ha sido el camino pastoral de esta palabra? Bueno, eh, ha sido una labor, en primer lugar, de sensibilización, ¿verdad? Sobre todo, este plasmar eh, una identidad. Y sobre todo, una vez que vamos creando un sentido de identidad, saber hacia dónde queremos tender, ¿verdad? Y observando viviendo las experiencias, podemos decir, de uno o dos años de estancia en la comunidad, nos damos cuenta que una de las grandes labores que teníamos que hacer, pues era sobre todo promover lo que le llama el Papa Francisco, eh, que le llama eh, promover la cultura de la inclusión. ¿Por qué la cultura de la inclusión? Pues sobre todo, ¿verdad?, porque pues las realidades de mucha vulnerabilidad social que se viven en el entorno parroquial pues tantas veces la gente se sentía como alejada o distanciada pues muchas veces por tener a lo mejor oficios pues no gratis, verdad, o fragilidades o debilidades que les inclinaban a dar la mirada hacia otros lados pues muchas gentes así como que se sentían alejadas, se sentían distanciadas. Y una de las grandes labores que identificamos, pues fue, sobre todo, este, ir al corazón de las personas, inquietar esos sitios, esos lugares, esos corazones de mucha vulnerabilidad, pues sobre todo vulnerabilidad moral, ¿verdad?, y eh, una de las grandes tareas fue crearles ese sentido de pertenencia. Dios, que nos ha enviado a Jesús, pues siempre está con esos brazos abiertos para incluirte. Y sobre todo enseñarles que fue una labor de una evangelización permanente, invitarlos a que descubrieran que Dios no señala que Dios inmediatamente no le hace el inicio despectivo por miles y tantas fragilidades que pueda tener el ser humano sobre todo las personas y se les ha enseñado poco a poco a descubrir ese rostro amoroso ese rostro misericordioso ese rostro este, de un Dios que no te va a señalar sino que es todo misericordioso ¿verdad? y poco a poco se ha ido sensibilizando pues esas realidades y la gente pues ya va dando ese pasito. La gente ya se siente con ese grado de incluirse. La gente ya se siente con ese sentido de participación. ¿Qué puedo hacer? Con estos talentos, con estas cualidades, con estas destrezas que he descubierto en mi persona, ¿cómo las puedo poner a servicio? ¿Para? ¿Cuántos sectores tienen su favor? Eh, tenemos en eh, nuestra comunidad parroquial, tenemos siete, siete sectores, ¿verdad? Eh, cada uno de los sectores, pues tenemos un equipo de trabajo propiamente, eh, donde está un coordinador, donde está su equipo de promoción, de difusión, de evangelización, de formación, ¿verdad? Y el total de nuestra población, este, el último censo que hemos hecho, llegábamos a los 18.500 habitantes. Continuamos. Continuamos amigos de Un Café en Gautam y ahora me toca porque esta es mi parte favorita, estar aquí en la pila bautismal. Pero ahorita me decía Padre Lugar, donde nace el cristiano. Sí, sí de hecho, eh, una de las anécdotas de una pila bautismal, eh, cuando San Juan Pablo II, de feliz memoria, nos dicen que llegó a su parroquia, donde fue bautizado, llega inmediatamente viene la pila bautismal, y se hinca y le da un beso, ¿verdad? ¿Cómo ese sentido de identificarse este, con el ser cristiano, donde ha nacido, lo has dicho tú, ¿verdad? Muy interesante ese dato. Así es, padre. Este, y a mí me gustaría que nos platicara, en un primer momento, cómo es la devoción de los fieles de esta comunidad. Sí. Eh, hay una diversidad, podamos decirlo de esta manera. Personas que tienen, sobre todo, esa tendencia a una devoción popular, ¿verdad? Y ahí podemos identificar a personas que hacen el rezo del Santo Rosario todos los días a las seis de la tarde. Hay personas que hacen una oración eh, privada en el Santísimo Sacramento, pues para poder pedirle fuerza a Dios o interceder por los demás, eh, otra línea de devoción, pues es también eh, todos los días cuando se tiene la Eucaristía por las mañanas eh, Hay un grupito que hace oración con la liturgia, los laudes, ¿verdad? Y hay otra devoción también que se tiene mucho al Sagrado Corazón de Jesús Vamos a hacer próximamente la intronización de una imagen de San Juan Bosco para pues, poder este, pedir por toda nuestra juventud y también pedir la intercesión de San Juan Bosco por todas las familias, ¿verdad? Y, pues sin lugar a dudas, nuestro santo patrono, San Juan Bautista, devociones que, pues sin lugar a dudas ya, eh, la gente lleva de, de mucha tradición. Eh, se tiene un gran amor también, pues por las devociones populares, como a la Divina Providencia, todos los días primero, este, también a San Judas Tadeo como todos los días 28, y, y todos los días este, que se tiene la oportunidad, o sobre todo en el año, de celebrar a María, pues también se tiene este gran sentido de, de devoción a María. Y ahora que ya se viene, este, ¿cuál es la fecha de San Juan Bautista, la fiesta patronal? En la fiesta patronal es el día 24 de julio. Claro. Que se viene y ya está aquí, sí. más a la vuelta. Sí, como dice la canción el, el 24 de junio, el medio día de San Juan. Exacto. Sí. Pues vamos a aprovechar para hacer una invitación a todos nuestros seguidores de audio para que no se pierdan la celebración a distancia. Ajá. Les decimos nosotros que a nosotros nos gusta mucho que nos inviten y aunque no nos inviten, nosotros estamos aquí ah, para poder no, sí. transmitir la celebración del próximo 24 de junio. Día de San Juan Bautista. Claro que sí, con todo gusto. Y si me pudiera platicar, ¿qué tienen pensado o cómo se ha vivido esta fiesta en años pasados? Eh, en años pasados, sobre todo, eh, podemos hablar un antes de la pandemia y un después de la pandemia. ¿no? Antes de la pandemia, pues sobre todo, eh, se tienen celebraciones en cada uno de los sectores. Un sector organiza, eh, pues pone todo un ambiente de fiesta. Eh, su lona, sus sillas, sus mesas, eh, piden comida al sector para la gente que vaya. Una vez que de aquí salimos rezando el rosario, llegamos al sector, celebramos la Eucaristía y convivimos con la gente. Y en cada uno de esos nueve pues se trata sobre todo de resaltar pues las grandes virtudes de, del Santo. Llega uno al día de la fiesta y en la mañana eh, se tiene un ambiente de, de banda, de fiesta, de mañanitas. En cuanto comenzamos las eucaristías de ese domingo, pues la banda sube a un carro alegórico y va recorriendo verdad, todas las calles, eh, las casas. La gente les dice que se paren, que les dediquen una canción, etcétera. Y cuando terminan las misas hay un pequeño receso y ya se ponen a tocar aquí afuera, hay danza, hay mojigangas, torito, eh, por un lado pues se pone eh, lo que es tocando la banda, por otro lado un grupo versátil y ya por la noche pues el espectáculo tradicional de juegos pirotécnicos y ya, darles la bendición y la despedida este, al final del día, ¿verdad? Sí. Muy bonito, va a estar muy sí. bien Entonces yo les pido a todos nuestros de audio Que no se pierdan nuestras transmisiones Estén al pendientes de nosotros el día 24 de junio Porque nosotros nos comprometemos Formalmente a estar aquí ese día Para poder llevarles a ustedes Esa celebración Vamos a continuar con este café en audio, Pero antes de ir me quiero recordarles Que si les está gustando este video denle like Compártanlo con sus amigos Y donen estrellas, eso nos sirve mucho Para continuar con esta labor Continuamos amigos de un café en Gaudium y ahora nos encontramos eh, justo minutos antes para que el padre José nos explique lo que es este retablo el cual este ya nos había presumido varias veces, Padre. Este, sí, sí. Recuerdo que hasta nos invitó más de alguna vez para venir. Y de hecho, mi compañero Jesús le tocó venir a cubrir esta nota. Sí, claro. Gabriel lo mandó. Entonces, ah, claro. eh, ahora queremos que nos explique así detalladamente para las personas sí, sí. que ven este programa el significado de este eh, precioso retablo parroquial, Padre. Sí. Eh, bueno, comenzamos eh, con, con la imagen de mi lado izquierdo. Y aquí en el lado izquierdo tenemos... Eh, una imagen del de Padre, el Padre Eterno, inspirados pues sobre todo en el libro del Génesis, ¿verdad? En el capítulo 1 y siguientes, donde nos habla que cuando todo era caos, que cuando todo era confusión, la voz de Dios, en cuanto Dios habla, Dios coloca el orden, Dios coloca la y entonces aquí tenemos al Padre Eterno como aquel que provoca la armonía, el orden en medio del caos y de la confusión. No hablamos solamente del caos y de la confusión este, material o solamente social sino también interno, el orden. Cuando ordenamos nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pues sin lugar a dudas, vamos a desarrollar pues, esa capacidad de la prudencia. Y ahí está el Dios que habla, Yahvé que habla, el ordenador, el orquestador, incluso su mano, pues es como ese orquestador, verdad el director de la orquesta, que dirige, que conduce, que dice, hágase, ¿verdad? Y sobre todo, pues nosotros al fijar nuestra mirada en el Padre Eterno de este retablo, pues se nos invita a desarrollar esa capacidad de escucha, ¿verdad? Una de las características muy importantes pues es escucha, escucha, escucha, escucha, y sabemos que la persona que escucha, pues siempre va a tomar las mejores decisiones sabias, prudentes, adecuadas, para poder encontrar esa ruta adecuada y conveniente de su felicidad. Y entonces al mostrar al Padre Eterno, es mostrarle a la gente que tenemos a ese Dios que no se olvida de nosotros y que está presente en medio de nuestra vida. Y de ahí, del Padre surge todo lo que a continuación pues vamos a, a explicar, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Eh, posteriormente tenemos, ¿verdad? A ese enorme y bellísimo Cristo, ¿verdad? Que tiene características muy similares al Cristo de San Damián, ¿verdad? Aquel Cristo que le habló a Francisco de Asís, ¿verdad? Y, y en aquella capilla eh, que estaba Francisco y que el Cristo le habla y le dice, Francisco, ve y construye mi iglesia. Ve y construye mi iglesia. Pero dice Francisco, pues sí, voy a juntar materiales, voy a juntar personas con cualidades de albañilería para edificar, para construir, para reparar. Y el Cristo le dice, mi iglesia que vas a construir es esa iglesia espiritual, ¿verdad? Porque mi iglesia se está destruyendo. Y yo creo que este significado, inspirarnos en esa espiritualidad de Francisco de Asís con esta cruz de San Damián, pues nos identificamos mucho nosotros en la comunidad parroquial. El padre que envía al hijo, pero quisimos colocar a un Cristo, a un Cristo vivo, a un Cristo glorioso, ¿verdad? La otra vez dice un niño que entró llorando y vio a otro Cristo con una corona y me dice su abuelito, padre... El niño le quiere decir algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene la corona el Cristo? ¿Por qué la tiene en la frente si está sufriendo? Y le digo, próximamente, niño, va a ver una imagen que no va a tener esa corona. Y vamos a mostrarte a ese Cristo glorioso, ¿verdad? Y entonces mostramos esa imagen de un Cristo, como vemos, que no tiene una corona. Sino que es ese Cristo precisamente resucitado. Es ese Cristo glorioso que está dando ese sentido de tendencia abrazado. Y, sobre todo, el Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud que tuvo en Brasil, declara este Cristo como el Cristo de la inclusión, ¿verdad? Y con la filosofía que el Papa Francisco va manejando de la inclusión, nos hemos fijado... Que dentro de este Cristo tiene todas las características de una inclusión perfecta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en el lado derecho, mi mano derecha, una dos imágenes grandes, que es Juan, el evangelista, y María. Uno inmediatamente piensa en esos personajes y dice, ¡Ah, pues Juan, María, grandes personajes! María... Pues esa gran y bendita mujer, que dentro de del mundo conocido en aquel entonces, Dios fija su mirada para depositar ahí su palabra, para que naciera el Hijo de Dios, ¿verdad? María, Juan, pues que decir de Juan, ¿verdad? El discípulo joven, el discípulo amado... Aquel que, podemos decir en palabras muy populares, aquel que no se bajó, ¿verdad? Aquel que estuvo firme y que no dio ningún paso atrás, ¿verdad? Y del otro lado, ¿verdad? Hacia este lado izquierdo, pues tenemos a tres grandes personajes. Por un lado, tenemos, ¿verdad? A la mamá de Santiago el Menor. Tenemos a Santiago el menor, María Magdalena, ¿verdad? Y hablamos de personas, ¿verdad?, que eran criticadas en su tiempo. Por ejemplo, si hablamos de la mamá de Santiago, que en los evangelios les llamaban a sus hijos este, los hijos del trueno, o los bonoagres, ¿verdad? Ellos, pues eran impulsivos, eran así arrebatados. Donde muchas veces Jesús los tranquilizó. ¿Y quién era la mamá de, de estos muchachos? Pues era una mujer que para muchos era, pudiera ser una mujer ventajosa, ¿verdad? Te pido, Señor, que cuando llegues a tu reino, coloca ahí a mis hijos, ¿verdad? Ahí coloca a mis hijos, una mujer que muchos pueden decir, pues fue una mujer ventajosa o le quería pedir favores especiales a Jesús y la mirada de la gente decía, pues es no grata, ¿verdad? ¿Qué decir de María Magdalena, verdad? Esa María Magdalena, pues toda su vida, su característica, pues la vemos con una vulnerabilidad, pero también de un sentido de conversión, de seguimiento. Este, tenemos, por ejemplo, también la imagen de, de Poncio Pilato, ¿verdad? Aquel que dice, yo me lavo las manos, ¿verdad? Y esas eh, imágenes pequeñitas, ¿verdad?, que vemos, pues es el que le atraviesa el costado a Cristo. ¿Quién va a querer? ¿Quién va a aceptar a alguien que quiere? a la persona que más amamos? Pues nadie, ¿verdad? ¿Quién va a querer a una persona del otro lado, del personaje pequeñito, pues quién va a querer a esa persona que da sobre todo un juicio equivocado, que congrega un sanedrín a escondidas para decir, es reo de muerte, ¿verdad? Personajes que desde una óptica y de una visión, pues muy lógica, podemos decir, pues no son bien aceptados, pero... A que no adivinan dónde fueron aceptados. En esa cruz, ¿verdad? Cristo los incluye. Cristo les dice, vénganse para acá. Aquí está donde vas, ¿verdad? Con tus fragilidades, con tus errores, con tus situaciones raras, aquí estoy, ¿verdad? Y vemos ese panorama, ¿verdad? Personas tanto gratas como personas no gratas que Jesús tiene ahí en la cruz, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, esa es la característica que decimos de la inclusión. Y una inclusión también precisamente para nuestra comunidad, que ya decíamos con características de una vulnerabilidad este, en medio de sus situaciones, que no se sientan alejados de Dios, que no se sientan alejados de Jesús. Yo muchas veces le he dicho a la persona, ¿tú con qué personaje te identificas? ¿Con María? ¿Con María? Con Juan, con la mamá de Santiago, con María Magdalena, con Poncio Pilato, con el que le clavó el costado, con el que dijo mentiras. ¿Con quién? Si te identificas de esta manera, no te vayas, no te vayas. Cristo te ama y te renueva con su gracia. ¿verdad? Y luego tenemos, ¿verdad? En la parte de abajo... Este, en la cruz sabemos, original, son unas imágenes que ya están muy borradas, ¿verdad? Y según las características de esa iconografía, pues está San Pablo, está San Pedro, está el patrono, que es San Damián, ¿verdad? Y dos desconocidos, ¿verdad? Muchos han dicho que esos son aquellos discípulos de Maús, ¿verdad? Que después de que Jesús ha resucitado, pues van, anuncian, predican. Si nos fijamos, ¿verdad? En las manos también de Cristo. En sus manos eh, tenemos lo que le llamamos los ángeles, ¿verdad? Esos ángeles que recogen. Vemos a los ángeles que están extendiendo sus manos Reciben la sangre de la mano de Jesús derramada Y la brindan, ¿verdad? Y lo que están brindando es esa sangre que cubre la cruz, ¿verdad? La sangre que Cristo derrama, tanto en los pies como en las manos Pues es esa sangre, podemos decirlo, que va hallando, ¿verdad? Todo el entorno del color de la sangre ¿Verdad? Y tenemos también en la parte alta, la parte de arriba, pues tenemos la imagen ahora de ese Cristo que sube. Ese Cristo que el Padre, las manitas que tiene ahí los dedos, es el signo de la mano de Dios, ¿verdad? La mano de Dios que bendice, la mano de Dios que acompaña, la mano de Dios que dice, he aquí a mi Hijo. Mi elegido, ¿verdad? Y vemos a ese Cristo glorioso, ¿verdad? Y alrededor de Cristo, ¿verdad? Pues tenemos, ¿verdad? A ese coro de los apóstoles, a ese coro de los santos que le alaban, que le bendicen, ¿verdad? Cuando Cristo ya va subiendo precisamente en su gloria. Y bueno, uno de los añadidos que se le ha dado a esta cruz, pues es sobre todo este, los Racimos, ¿verdad?, que tenemos aquí, son hojitas, si se fijan, de una viña, ¿verdad?, de una viña que es la uva, y la viña, la uva, como sabemos, eh, surge, pues, el vino, y el vino, en muchas culturas, pues, era considerada cuando el agua estaba contaminada, cuando no podían tomar agua, incluso, en las ciudades europeas por muchos años, pues decían, ¿ahora de qué vamos a hidratarnos? Y la hidratación, por muchos años, en ciertas épocas, pues era el jugo de la uva, el vino. Que para ellos fue el signo de vida, ¿verdad? El signo de estar vivos, el signo de no morirnos, al no poder tomar agua contaminada, pues era el vino, ¿verdad? Claro, en una grabación... Por eso, eh, la vida, ¿verdad?, pues es el signo del Cristo que da vida, que nos da vida y que nos dice, como el Papa eh, Francisco le dice a los jóvenes, el Cristo que está vivo, Dios te quiere vivo, ¿verdad?, y, y toda esta cruz de la inclusión, pues claro, es esa invitación que el Padre Celestial nos dice, ahí está mi Hijo, ¿verdad?, con todas estas características. Y sabemos que del amor del Padre y del amor del Hijo, pues surge precisamente ese amor que se derrama en nuestros corazones, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Y ahí tenemos a ese Espíritu Santo, ¿verdad? Que es derramado en nuestros corazones. Diría Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y ese Espíritu, de ahí surgen todas las ondas, ¿verdad?, del universo que tenemos aquí. Cada una de esas tiras que tenemos aquí, pues es el signo del universo. Es el signo del de mundo entero. Es la manera en que Dios dice: derramo mi amor abundante. Y su presencia está tanto aquí en la tierra como en el cielo. El fondo, ¿verdad? Pues representa sobre todo el universo. Si vemos, ¿verdad? Las bolitas que tenemos aquí, ¿verdad? Estas bolitas, si las contamos, son 12. 12 bolitas que representan, podemos decirlo de esta manera, las doce tribus de Israel. Y representan también los doce apóstoles, donde Cristo quiso cimentar su iglesia, ¿verdad? Donde Cristo quiso fundamentar precisamente esa doctrina cristiana. Y es lo que brota precisamente de ese amor de Dios, ¿no? Estos planetas pues significa tanto las doce tribus de Israel en el Antiguo Testamento, como los doce apóstoles donde Cristo quiso fundar su iglesia. Si pasamos aquí al otro Cristo, pues tenemos en esa plenitud. Si se fijan, es de un solo color, ¿verdad? Y ese color es la blancura. ¿Nos recuerda ese episodio del Apocalipsis? ¿Quiénes son esos que visten de blanco? Dime, Señor, ¿quiénes son? Esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del cordero. Pero muchas veces nos preguntamos si han lavado en la sangre del cordero, ¿por qué dicen que está blanca? Nos referimos a la blancura, a la pureza, a esa transparencia de sus almas, de su corazón, de esa verdad plena, total, completa de esa razón bien dirigida. Y vemos pues ese color blanco, pues sobre todo en esa gloria, ¿verdad? En esa manifestación de la gloria de Dios reinando precisamente en el cielo bajo esta imagen de Cristo, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, eh, todas esas planetas, podemos decirlo. Si se fijan, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Y el último planeta que está arriba de la cabeza de Cristo es siete. El siete, pues es identificado como el signo de la plenitud, el signo de la perfección, ¿verdad? Y es el culmen, sin lugar a dudas, a los que todos estamos llamados y llevar un proceso. Primero, Dios que nos invita y nos dice, aquí está mi voz, hágase. Caminamos, caminamos. Encontramos a Cristo que nos recibe, nos abraza, nos quita esas imperfecciones, nos da esa gracia que renueva y nos manda a la gloria definitiva, ¿verdad? Y ahí está, precisamente ese Cristo. Y todo este retablo parroquial, pues es un sentido de identificar y de catequizar eh, precisamente a la gente, ¿verdad? A nuestra comunidad parroquial que... Vayan logrando precisamente lo que decíamos, ese sentido de identificación. Que vayan teniendo ese sentido de unificación. Ese sentido de decir, ahí está el Cristo que me amasco. Y que siempre me amasco. Y bueno, pues es... El... Y Dios me dijo, ¿verdad? Pues es precisamente a grandes frases, ¿verdad? Lo que eh, pues se nos invita a poder este, checar, reflexionar en este retablo eh, el día de hoy, ¿verdad? Sin duda, es un retablo muy grande muy Y yo creo que, además, eh, de demás, eh, que se tengan de los a conocer con muchísimo respeto, sea, yo, es la primera vez que me encuentro, este me parece hermosa. Si lo ya habíamos funcionado si, ah, Entonces es primera sí. vez, que, pero tenerlo la es muy diferente ¿Sí? muchos que Y nosotros seguimos en este café ¿no? amigos y amigas ¡Continuamos! Este, ya saben que nosotros nos entramos y con el y El 24 de junio vamos a estar aquí para la fiesta que van a ser aquí sí, sí. sí. los ¿sí? ah, esperamos sí. y Dios nos los bendiga, ¿verdad? Muchísimas sí. gracias, ¿tú? ¿Tú? Entonces, por último, si ¿sí nos podrá dar una bendición para poner en realidad Claro, sí Que el Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios que es todo poderoso Que maría santísima acompañe en Dios sus vidas y los Santos Ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael les puso siempre en su vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones a todos los seguidores de Gaudium. ¿Qué tal, amigos del Semanario Gaudium? Continuamos aquí en la parroquia de San Juan Bautista, en el paisaje, y esta vez me traje al diseñador. Editorial para que nos presente la portada ¿Qué nos puedes platicar de esa hermosa Portada que hiciste esta semana? Así es Gabriel, este, tomamos esta Imagen, que es bastante Descriptiva, donde está Monseñor este, Tomando al Santísimo Y él, a su vez Está, da la espalda a la cámara Por lo cual se me hace muy significativo. Este ¿Por qué el, arrojamos esta, En esta edición El no arrojamos, elegimos el, el tema de Corpus Christi para esta edición porque el próximo jueves vamos a celebrar la fiesta del Corpus Christi, pero, ¿tú sabes lo que es? ¿Por qué la celebramos? Exactamente no. Yo tampoco sabía, yo tampoco lo sabía, pero tenemos en esta edición notas de Francisco Ramírez y de sus fuentes en la que nos cuentan su historia y sus significados. Además de que traemos una catequesis especial realizada por el padre Rubén Porras Penilla, en el que nos cuenta todo lo que tenemos que saber sobre esta fiesta. Además, como un encargo especial a Elías Martínez, conductor del break y héroe también de las infografías, tenemos esta del qué hacer y qué no hacer ante el Santísimo. Porque, como todo en esta vida, surgen de repente cosas medio raras que nos parecen, pero Siempre hay un buen camino y tomamos las infografías como un manualito para irnos así, bien derechitos por la vida. Recuerden que si les está gustando esta edición, denle like, compártanla con sus amigos, regálenos estrellas para seguir con este trabajo de evangelización y además invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. ¿Y te los amas, eh, sí, Semanario Gaudí. Exactamente, y así con Semanario Gaudí Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram, Twitter Spotify, YouTube Y... Nada más de momento Pero estamos abordando todo Nos estamos expandiendo hasta lugares inexplicables Decía, una caricatura animada Con la que muchos crecimos Al infinito y más allá Continuamos en este café en Gaudio, amigos, que estamos sirviendo desde la colonia El Paisaje. Desde aquí pueden ver colonia si se identifica, si sale su casa, si usted es esa persona que está caminando a lo lejos, etiquétese. Pónganos, yo salí en el café y Nicolás me dio. Sí. Pero vamos a continuar con esta edición platicando sobre un tema especial que escribió el padre Antonio de Jesús Chagoya sobre la disciplina a la que encabezamos como un mal necesario. La disciplina es importante para la escuela. Pachote, ¿tú eres disciplinado en tu escuela, por ejemplo en la preparatoria? Claro que sí, la disciplina es un mal necesario como bien lo dices y esto que nos ayuda precisamente a irnos formando bien como personas. Uh -huh. Y como muchos de ustedes saben, Pachote es maestro justamente de adolescentes a nivel preparatoria. ¿Cómo le haces para inculcarles disciplina a esos jóvenes? A través de la repetición de los actos, a través de pues, una cierta rutina y una cierta exigencia que pues, se impregna esas, esas medidas esas regla que se a Así es. Es importante la disciplina para, como decía Panchote, ser, irnos por el camino correcto, para evitar malos hábitos, muchas veces creemos que son cosas muy pequeñas, pero generalmente un mal hábito va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que puede incluso convertirse en un vicio este Les invitamos a que lean esta nota del padre a de su Chagoya del Seminario Menor. Y además, recordarles que todavía tienen tiempo para inscribirse a la preparatoria del Instituto Leonés del Seminario Diocesano de León. Recuerden que pueden pedir informes al teléfono 477-918-0980. Repito, como se si fue el comercial, 477-918-0980. Llame ya. Y antes de terminar con esta sección vamos a dar un pase. Lo que Chuy dice, porque esta semana nos habla sobre el Espíritu Santo en la voz de nuestro pastor. Vamos juntos a ver Lo que Chuy dice. Continuamos. Lo que Chuy dice Hola amigos de Un Café en Gaudium. Me da mucho gusto recibirlos en esta sección Lo que Chuy dice. Yo no le puse así, aclaro. Fueron mis compañeros que ustedes lo conocen son bastante mulas eh, y recuerdo que viene ya la fiesta de Corpus en la que podremos apropiadamente festejarlos a Panchote, a Gabriel, a Rangel, quienes bautizaron esta sección. Me combino más que el otro nombre que tenían planeado, pero bueno, esta semana me gustaría mucho invitarlos a que ojen las hojas de nuestro Semanario Gaudium en esta edición porque tuvimos oportunidad de visitar varias parroquias, la parroquia de San Juan Bautista de la Salle, donde celebramos confirmaciones, y la parroquia de San José Obrero, donde hubo una peregrinación, una procesión más bien caravana vehicular eh, en torno al Espíritu Santo. Eh, en la parroquia de San Juan Bautista, en la comunidad de la Salle celebró las confirmaciones de 45 chicos, chicos que ya son estudiantes de preparatoria, algunos incluso de universidad, pero por alguna razón no habían recibido todavía el sacramento de la confirmación. Don Alfonso en esta ocasión, como en otras lo ha hecho y me llama mucho la atención y la verdad eh, celebro que sea así, invitó a los confirmados, a sus papás, a sus padrinos a asumir una misión, la misión de salir a las calles ...en sus entornos familiares de negocios... ...descubrir personas que no han recibido también el sacramento... ...invitarlos a acercarse a la iglesia... ...y es algo que él menciona y les digo... ...me parece muy oportuno... ...la iglesia somos todos, no solo el sacerdote... ...la iglesia somos también los laicos... ...y todos aquellos que tenemos la oportunidad como bautizados de estar en esa situación, de conocer personas sin sacramentos, pues acercarlos. Nuestra primera misión como católicos y creo que muy importante. Eh, pues eso es todo amigos, esta semana eh, les insisto, tenemos en las páginas de internet nuestras galerías, visítenlas, sigan compartiendo, síganos eh, expresando sus opiniones, son muy bien recibidas y nos da mucho gusto tenerlos aquí en Un Café en Gaudí. Continuamos. lo que Chuy dice. ¿Qué tal amigos del Semanario Audio? Me estoy acá arriesgando la vida para que vean esto. Y desde aquí arriba, ¡ah! Me cansé subir. Quiero recordarles que nuestros benefactores de librería CD tienen unas grandes promociones en este mes de junio. Los invitamos a que vean las páginas del Semanario en esta edición y que las descubran. Y dense una vuelta y visiten las librerías del SEDEC, benefactores oficiales ¿eh? del semanario Gaudium. ¡Continuamos! Es así como llegamos al final de una edición más de su café Gaudium. Ya estamos aquí en el buscado de nuevo, aquí junto a nuestra compañera Díaz del Break, que ha, ha vuelto a salir, nos ha vuelto a dar una exclusiva aquí de 10 segundos, pero es exclusivo al final del día. Eh, ¿Estamos aquí porque hay ver. Ah, estamos aquí porque tuvimos problemas técnicos. Se nos acabó la batería de los equipos y tuvimos que regresarnos corriendo, corriendo al obispado. Pero esto nos sirvió para que ustedes vean que el Elías es incansable. Aquí sigue, ya es tarde y aquí sigue. Horas extra. Horas extras. Son sí. las 5 de la tarde y aquí todavía sigue pegado a sí. la computadora. Sí. Y también quisimos grabar aquí para que les conste que no me pasó nada. Sí tuve mucho miedo, pero ya me tranquilicé. Ya me dieron un bolillito para el susto y ya estoy bien. Así es. Entonces, ya saben, si se les gustó el programa, denle like. Compártanlo y las estrellas. Y ya saben que también pueden ver en YouTube, en la página de Gaudium Semanario. Ahí están todos los videos, tanto del break, como de rutas de fe, como de un café en Gaudium. Así es y no olviden que pueden adquirir su versión digital del semanario en gaudium.codipartilón.org y recuerden este, donarnos estrellas para continuar con esta tarea que hacemos para ustedes. Así es, nos vemos en la siguiente edición del Café en Gaudium. Ya sabes que puedes comprar tu periódico en los puestos de revista en La Zona Centro de León y en cada una de tus parroquias. Si en tu parroquia no lo venden, comunícate con nosotros al 716-8035 donde podemos darte informes de cómo hacer llegar el Semanario Gaudium a tu localidad. ¡Hasta la próxima!